Era tu cuerpo el que quemaba y yo por ser tan débil capa no lo soportaba pensé que éramos dos, dos, dos y mientras tanto te pensaba pero por orgulloso capa no lo demostraba no es tu culpa Sé que todo acabo y que Capa no quiera mi amor Pero yo quiero tu love yeah. La verdad no sé qué hacer Me gusta todo tu ser sí. Tus labios carnosos solo vi lo resistí y los besé sí. Ya no quiero más discusiones Mejor si nos vemos y punto sí. Ya te escribí mil canciones Falta que me des el gusto okay. Y una cosa te pregunto ¿Cuáles son tus intenciones? Si no quieres mis renglones Pedime una cosa y lo cumplo Yo te vi, te abrace me pediste volver y después me pediste de dejarlo otra vez Ya no entiendo mujer que es lo que vos querés Si yo intento querer y vos que le romper Perdón por no mostrarte las cosas que tú quisiste Pero el orgullo del orgullo me alejaba de la gente Era eh. tu cuerpo el que quemaba yo por ser tan débil capa no lo soportaba Pensé que éramos dos, dos, dos, Y tanto tanto te pensaba, pero por tres, no no no No es tu culpa mi mi que hablar, solo hay que intentar, your body my style, one kiss in the rain, you know you are fire, déjame besarte, eh, déjame besarte.